Yo creo, Javier, has mentido radicalmente. Has mentido cuando las fotos del Buñuel han salido de una cuenta de WhatsApp del Ayuntamiento. Esas fotos no las ha realizado ningún periodista independiente. O sea que no mientas. Hace tres días el buñuel estaba inmaculado. ¿Sabes por qué? No accedieron a los ¿Sabes periodistas. Por qué? ¿Sabes no por, qué? La prensa Luis ¿Sabes por ayer? qué? No lo sé, pero ellos no hicieron esas fotos. ¿Sabes por, sabes, ¿Sabes por qué estaba inmaculado? Porque hace tres días iba gente a preparar oposiciones. ¿Eh? Y la gente se preocupa que los espacios en donde trabaja y estudia estén perfectamente ordenados, como ha venido ocurriendo a lo largo de 11 años. Lo hemos metido o sea todo que, lo que había lo hemos o sea metido, que metido que nosotros. Ahora, ahora, o sea, que ahora, venís a, decir, oh, ahora que venís a decir que durante 11 años han estado viviendo en plan diógenes, aquí cerca de 50, 50 colectivos. Pero pero qué tonterías estáis diciendo, por favor. Mira, yo, <coughs> sí una, una reflexión, igual que la Expo... Eh, es un sitio de deleite y disfrute para, para toda la ciudadanía. ¿Dónde, en qué espacios, qué es que espacios generamos para restablecer sentimientos de pertenencia? Vamos a centrarnos ahora con los problemas de suicidio de la juventud y de la mala calidad de vida de mucha gente que vive en situación precaria total. ¿Y dónde, y, y dónde se conforman o de configuran aspiraciones de futuro para las comunidades a escala local? Mira, en espacios como en el Buñuel, eso no lo puede solucionar una institución, eso no lo puede solucionar un centro cívico. Hay que generar espacios para que la gente pueda expresar su, su libertad, sus ganas de vivir en común y de compartir. Eso sois incapaces. ¿Sabes por qué? Porque esto de la participación a vosotros no se entra en la cabeza, no se ha entrado en estos cuatro años y habéis destruido absolutamente todo lo que, todo lo que os dejamos.